Te muestro mi visión, la noción de. Descuidado mi manera de pensar, estoy sentado compartiendo ideales, no es por azar que terminara en periferia, haciendo buena mierda, remueve la conciencia de todo el planeta, tierra, humano, cósmico, tumbar las estructuras es mi código, de carácter bucólico, otro pensamiento insólito, de Pézar y Blavatsky, soy acólito, sinónimo de libre pensador, credo masónico, dulces objetores de conciencia, la brisa me lo anuncia Son tiempos difíciles para hasta mi alma muerta Solo tú me salvas Amor, elimíname esta ecuación de mierda Se me va la vida en las ojeras El cuerpo descansa en paz absoluta No queremos soñar, no quiero daros guerra Mi lengua es alma blanca y mi alma bien negrita El mundo es redondo pero Quiero sentir que la razón de vivir es trabajar hasta morir, prim Harto de soñar bombón, yo quiero poder pero ni Valda ni yo Haciendo caldo para ti, yeah Yo traje mi rulot, estilos en culotte A mí tú no me vendes la moto estrella del pop, acabaré con los Tudor Otro Gil Fox, maletas al Air Force, llenas de goma 2 Y adiós a tu ha venido amigo, la muerte os ha cogido por sorpresa Su final y tú mismo lo has elegido Tío, son el cazador y nunca más serán la presa hey, Te hablo de locuras como autoatentados Generando tu odio para crear dos bandos ¿En cuál de ellos estás tú? Yo lo tengo muy claro Cuidado con lo que dices o te vas al fondo hermano Esto no es comedia, esto es realidad Supera la ficción de sobra, puedes verlo en Siria bombas que destruyen tu mentalidad arrasan territorios sembrando solo y el